¿Qué tal amigos? Seguidores del día, gracias a esta hora. Nos conectamos con ustedes desde el sector El Desquite. Se dio la alerta de una persona fallecida al estilo sicariato. La información de última hora que se da a conocer en este momento. El, la comunidad también se ha visto alarmada por, por esta novedad que se ha presentado en El Desquite perteneciente a la parroquia Viva Alfaro del Cantón Quevedo, Provincia de los Ríos. Moradores del lugar, residentes eh, mencionan no identificar a la persona que habría sido abatida al estilo sicariato en este sector, según la información de última hora que, que nos llega y que nos encontramos justo en el lugar de los hechos a esta hora de la mañana recién ya te tiene, ya, ya mismo está revivo, el muerto. Usted conoce el nombre del fallecido. No, no, no me entreviste porque no queda de información yo nada. ¿no? Bueno, nuestro amigo no quiere dar declaraciones. Bueno, esta es la información. Esta es la información que tenemos a esta hora. Hay una persona allí, hay una persona allí boca abajo. Es lo que podemos ver. La Policía Nacional llegó hace pocos minutos también. Amigos que nos siguen, que nos ven a través de la señal de aldia.com.es Se confirma una persona, una persona fallecida a esta hora de la mañana en el sector El Desquite, amigos. Bueno, esta es la información que tenemos para nuestros amigos internautas. La Policía Nacional ya está hecha presente en este lugar. los sí. patas arriba. patas arriba. Bueno, el público se acerca, se acerca para mirar un poco no, yo le he pegado, pero en la frente, ¿sí le he hecho? ¿Ah? Amigo, esta es la información. Bueno, la mamá está presente eh, en este lugar. La mamá está en el lugar, ha identificado el cuerpo sin vida de su hijo. Uh, vestía una, un buzo negro. Azul, sí, una, una chompa azul Bueno, esta es la noticia Pantalón, Pantalón jean, zapatos negros deportivos Es lo que se tiene, la información de última hora Una persona asesinado al estilo sicariato en el Cantón Quevedo Provincia de los Ríos, tras varios sucesos violentos Bueno, la Policía Nacional ya está presente acá en este lugar donde se ha presentado un lamentable suceso hecho violento al estilo sicariato en la ciudad de Quevedo. Hacemos un paneo nuevamente. Hay una persona fallecida. Se trata de un hombre de aproximadamente de unos 25 a 30 años de edad. 25 años. De 25 años eh, ha sido asesinado en el sector El Desquite. Parroquia Viva Alfaro del Cantón Quevedo. En este momento familiares han llegado y lo han identificado. Esta es la información que tenemos eh, para todos ustedes a través de la señal de aldia.com.es. A través de eh, esta conexión en vivo, la Policía Nacional ha notificado ya a Medicina Legal para que dé el levantamiento del mismo, del cuerpo sin vida, en este lugar. Vecinos del lugar informaron que escucharon disparos, detonaciones y alarmó a los residentes de este lugar y, bueno, posteriormente divisaron pues, una persona atendida en el piso. Esta es la información que podemos ofrecerle a todos nuestros amigos internautas. La Policía Nacional está en el lugar, la Policía Nacional está en el lugar a esta hora, haciendo el, el respectivo peritaje. Bueno, ya aún no llega medicina legal. Familiares, eh, llegan familiares, llegan familiares en este lugar a consolar a la madre de, del fallecido. Son escenas que podemos ver en este momento. A la gente que nos está observando, que nos está viendo, son escenas que estamos registrando en vivo en este momento. En la ciudad de Quevedo, una persona fue abatida, un joven de 25 años fue abatido al estilo sicariato, de acuerdo a la información de última hora que tenemos y que estamos en el lugar de los hechos. No sé, Macano le dicen porque no se Macano, bueno alias El Macano, eh, sería, sería su apodo, de acuerdo a la información que tenemos para todos ustedes. Amigos, esta es la información desde el sector El Desquite, en la ciudad de Quevedo, una persona, un joven de 25 años fue abatido al estilo sicariato, como ustedes pueden ver en escena en este momento, la Policía Nacional reporta a la DINACE para que realicen el levantamiento del cuerpo civil. Macano sería el apodo eh, a esta hora, de acuerdo a la información de amigos que lo han conocido como Macano, un joven de 28, 25 años de edad, vestía pantalón jean azul, una, una chompa color azul oscura, zapatos deportivos color negro. La policía toma información en bajo qué circunstancias se dio este asesinato al estilo sicariato en el cantón quevedo provincia de los Ríos. Esta es la información que tenemos para nuestros amigos que nos ven o que se conectan a través de la señal de www.aldia.com. punto. punto. Eso. Bueno, esta es la información amigos, amigos familiares, llegan acá a reconocer el cuerpo de de un joven de 25 años que ha sido asesinado no ha llegado ninguna ambulancia nadie ha reportado solamente ha llegado a dos, dos policías que están bueno, ya serían tres policías que han llegado a la escena del crimen, amigos que nos ven, que nos siguen a través de la señal de www.aldia.com.es queremos agradecer a quienes nos siguen, a quienes comparten nuestra transmisión en vivo a través de la señal de www.aldia.com.es. Una persona ha fallecido al estilo sicariato, abatido cerca de las 11 horas en, en el sector El Discato, el desquite, en el sector El Desquite Parroquia Viva Alfaro del Cantón Quevedo. La Policía Nacional ha empezado a llegar a este lugar. Sí. Bueno, llegan miembros del cuerpo de bomberos, a esta hora, llegan miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad de Quevedo, tras la llamada de auxilio, llegan miembros del cuerpo de bomberos ...del cantón Quevedo veo atrás la llamada de auxilio... ...para inspeccionar el cuerpo de un joven de 25 años... ...que fue abatido por desconocido en el sector del desquite... ...esta es la información de última hora... ...que tenemos para todos ustedes, amigos... ...que están en este momento conectados... ...que nos ven a través de la señal de www.aldia.com.es... ...la Policía Nacional acordona el lugar... Para dar el respectivo cerco policial. Bueno, amigo, esta es la información de última hora. Hacemos nuevamente. Eh... Preliminarmente lo conocían como Macato, no hay la identificación respectiva, los familiares ya están en la escena que se encuentra en este lugar. La Policía Nacional acordona el área para restringir el paso de personas, de personas desconocidas. Bueno, nosotros nos movemos un poco más, amigos, nos movemos un poco más. La Policía Nacional pide que... Un niño también llora, un niño lamentable. La escena, amigos, que vemos acá, un niño... Eh, lamenta, llora, toda una familia. Dolor, dolor en este tipo de escenas que se viven en la ciudad de Quevedo, al estilo sicariato, un joven de 25 años fue abatido por desconocidos. Bueno, esta es la información, amigos, hacemos un, un resumen, nuevamente un joven de 25 años ha sido aproximadamente. Bueno, esta es la escena que tenemos en el sector El Desquite de la Parroquia Viva, el Faro del Cantón. Quevedo, provincia de Los Ríos, una nueva víctima al estilo sicariato que se suma al número de personas, eh, casi 60 personas han sido abatidas al estilo por hechos violentos, al estilo sicariato en la ciudad de Quevedo según la información preliminar que tenemos. Esta es la información de última hora, un joven de 25 años abatido por desconocidos en el sector El Desquite al momento de su tragedia, eh, ...vestía pues, el pantalón jean azul, una gorra azul... zapatos deportivos, una chompa azul oscura. Vecinos del lugar solo informaron a la Policía Nacional... ...que escucharon detonaciones, detonaciones... ...y luego pues, corrieron a observar y se, se encontró un cuerpo sin vida... ...en ese lugar. preliminarmente se menciona que lo conocían como alias eh, Macato... ...aún no tenemos el nombre de la víctima. Esta es la información que tenemos desde este lugar, desde el desquite amigos eh, a la espera del carro de medicina legal, el carro de medicina legal para que pueda eh, hacer el retiro del cuerpo sin vida y lo puedan llevar hasta la morgue general de, o hasta el centro forense de la ciudad de Quevedo para la respectiva necropsia que de ley generalmente se le realiza a las personas que mueren por hechos violentos. Esta es la información que tenemos para todos ustedes a través de la señal de www.aldia.com.es Amigos internautas, seguidores Al día para todos ustedes, gracias a quienes nos siguen. También agradecemos a todos nuestros sponsors que hacen posible que Diario al Día pueda llevar esta información de forma gratuita para miles de personas. Gracias a quienes comparten esta señal, a todos nuestros sponsors que hacen posible para poder llevar gratuitamente todo este contenido a sus dispositivos móviles. En este momento llega la policía especializada, la DINASEC, para eh, tomar datos de este lamentable suceso a la gente que nos ve. la información sí, hay parado, ¿no? ¿Hay otro? bueno, la información que se tiene él andaba en una motocicleta él ha corrido ha corrido a la víctima y terminó en ese lugar ya sin vida esa es la información que tenemos para todos ustedes ¿por qué entra la llamada? ¿por qué entra la llamada? Bueno, la llamada, imagino es que no que que llegan y mencionan es que el joven ah, estaría conduciendo, por la parte de atrás, conducía una motocicleta y él huyó, ya herido, huyó herido y bueno, terminó en este lugar. Andaría o anduvo en una motocicleta y allí habría sido abordado por desconocidos. Esta es la información para todos ustedes, amigos, seguidores del día. Gracias a quienes nos ven, quienes nos siguen a través de la señal de www.aldia.com.es. Agradecemos a las personas que nos siguen, que nos ven, que comparten nuestra señal en vivo. También a todos nuestros sponsors que hacen posible que Diario Al Día pueda llevar esta información de forma gratuita para miles de personas que nos siguen a través de nuestras páginas, nuestras redes, nuestras plataformas y sobre todo también quienes visitan nuestro sitio web www.aldia.com.es Es la información de última hora para todos nuestros amigos que se enganchan estamos en el sector el desquite vía la revolución justo vía revolución una persona de 25 años fue abatida por desconocido familiares informaron que se trataría un joven denominado o alias macato de 25 años y que habría sido interceptado por desconocido cuando iba en su motocicleta al intentar correr ...en este lugar alcanzó a llegar y murió en la escena... ...que en este momento podemos apreciar. Esta es la información de última hora para todos nuestros amigos... ...que nos ven, que nos siguen a través de la señal de www.aldia.com.es... ...con la información de última hora de una nueva víctima... ...que se ha presentado en la ciudad de Quevedo al estilo sicariato... Novedad, la ciudad de Quevedo ha estado muy tensa en estos últimos días, también por la muerte del conocido señor Miguel Ángel Nazareno, también que eh, falleció en Quito el jueves pasado. Esta es la información de última hora para todos ustedes. La comunidad ha estado atenta, la Policía Nacional se encuentra dando seguridad a la ciudad de Quevedo de forma más intensa, según la Policía Nacional. La cúpula dio a conocer que se iba a incrementar el tema de la seguridad en la provincia de Los Ríos, especialmente la ciudad de Quevedo, por los últimos acontecimientos que se han presentado en la ciudad de Quevedo y a nivel nacional que tiene relación con la ciudad de Quevedo, en este caso, lo que sucedió el día jueves pasado con la muerte del conocido, del líder de la plataforma de Big Boney, eh, Miguel Ángel Nazareno que apareció muerto en el sur de Quito y por ende la policía nacional ha intentado dar más seguridad a la ciudad de Quevedo y bueno, pasados estos días eh, se ha transcurrido y hoy cerca de las 11 del día se ha presentado una, un hecho violento de un joven de 25 años alias Macato eh, fue abatido por desconocidos eh, cuando iba en su motocicleta al parecer eh, intentó huir de la escena y alcanzó a llegar hasta este lugar que podemos observar en este momento en el sector, el desquite de la parroquia Viva Alfaro del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, en donde nos encontramos en este momento de los últimos eventos y acontecimientos que generan, eh, enlutan a más familias por los hechos violentos acontecidos en los últimos meses o al, desde que inició este año 2000 22 los hechos violentos cada vez son mucho más eh, altos en números comparados con años anteriores. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, a nuestros amigos que nos ven, que nos siguen a través de la señal de www.aldia.com.es. Podemos, podemos ya revisar nuestra plataforma en nuestra página web www.aldia.com.es nos puedes buscar a través de, de Google o simplemente buscarlo y poner al día, automáticamente estamos allí, se encuentra nuestra plataforma. Gracias a todos nuestros amigos que nos ven, que nos siguen a través de la señal de www.aldía.com.es donde una jornada más, un día más de preocupación, ¿no? de hechos violentos que ocurren en la ciudad de eh, Quevedo, noticia de última hora para todos nuestros amigos que nos ven, que nos siguen a través de la señal de www.aldiga.com.se Gracias a quienes se adhieren, nuevamente a los internautas que comparten nuestra señal, hacemos nuevamente un resumen un hombre de 20, joven, sería de 25 años, sexo masculino fue interceptado por desconocido cuando habría ido en una motocicleta él intentó huir de la escena, pero eh, igualmente los disparos pues, acabaron con su vida y en este lugar terminó cayendo. Esa es la información que tenemos hasta ahora, familiares ya se han hecho presentes. El joven, conocido como alias Macato, se espera la confirmación de su identificación. Esta es la información que tenemos a esta hora, amigos seguidores de Al Día. Gracias a quienes nos ven, quienes nos siguen a través Gracias a quienes nos siguen, quienes nos ven eh, a esta hora, amigos, muchas gracias quienes siguen nuestra señal a través de www.aldia.com.es Gracias a todos. Vamos a esperar unos minutos que nos den la identificación para ya confirmar el nombre de la víctima que ha sido abatida por desconocido en el sector El Desquite a esta hora de la mañana, cerca de las 11, ¿no? 10, 10 horas 45, se había presentado este suceso lamentable de hechos violentos al estilo sicariato. La información para todos, todos ustedes, amigos, que nos ven a través de la señal de www.aldia.com.es. Gracias también a todos nuestros patrocinadores, a nuestros sponsors, que hacen posible que Diario al Día pueda llevar información gratuita para miles de personas que nos siguen a través de nuestra conexión. Gracias a nuestros internautas, como siempre, conectados a través de nuestra señal cada día más y que nos siguen a través de www.aldia.com.es. La Policía Nacional llega acá con todos los eh, implementos para realizar el levantamiento del cuerpo sin vida de un joven de 25 años, alias Macato, que fue abatido por desconocido en el sector El Desquite, en la parroquia Viva Alfaro, del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. a dar el nombre en este momento va a llegar el nombre a nuestra conexión en vivo que tenemos ahora vamos a dar a conocer el nombre de la víctima amigos que están conectados a esta hora bueno se ha confirmado carlos carlos jonathan reyes mendoza de 30 años es la persona fallecida vamos a ver si lo colocamos en, en pantalla no, es no. No, no, Bueno, tenemos ya en pantalla tenemos en pantalla el nombre de la persona fallecida en este momento. Es, un, es una persona, eh, su nombre corresponde a Carlos Reyes Mendoza, de 30 años. Es el nombre de la víctima eh, que ha sido ya identificada por la Policía Nacional y confirmada por familiares que estuvieron en la escena. De acuerdo a la información, eh, el joven habría ido en este sector acá que generalmente tenemos, en una motocicleta y habría sido alcanzado por desconocido, él intentó huir, escapar de la escena violenta y sin embargo disparos pues, habían comprometido importantes partes de su humanidad y cayó. Cayó allá donde vemos esta escena, donde está la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Quevedo, allí cayó y falleció. Confirmamos el nombre, Carlos Reyes Mendoza, de 30 años, es la víctima de suceso que se suma más a la lista de personas fallecidas por hechos violentos al estilo sicariato en la ciudad de Quevedo. Amigos, esta es la información para todos ustedes que tenemos desde el, el sector el desquite sector del, desquite del cantón Quevedo Parroquia. Viva el Faro, ¿no? provincia de Los Ríos, en este lugar donde las personas nos, nos siguen, que nos ven a través de la señal de www.altia.com.es Bueno, mayor información, amigos, nosotros vamos a suspender nuestro kiosco de transmisión. A esta hora nos vamos. Muchas gracias a las personas que se han conectado. En pantalla tenemos, eh, ahí esta ahora tenemos el Carlos Reyes Mendoza, de 30 años, la, el nombre de la persona fallecida en la ciudad de Quevedo, al estilo sicariato. Esta es la información de última hora para todos ustedes. ...repetimos el nombre... ...Carlos Reyes Mendoza... ...de 30 años de la víctima... ...que eh, falleció... ...hace pocos minutos... ...al estilo sicariato... ...en la ciudad de Quevedo... ...gracias a todos nuestros amigos... ...que nos ven, que nos siguen... ...a través de la señal... ...de www.aldia.com.es... ...usted ya puede registrar... ...visitar nuestro sitio web... ...aldia.com.es... ...usted puede encontrar toda la información... ...detallada en ese lugar en ese sitio, en ese portal, que se convierte en una biblioteca abierta para consultar todo lo que sucede en la provincia de Los Ríos, Ecuador y el mundo, a través de la señal de www.aldia.com.es. Gracias a todos nuestros amigos que nos siguen, que se conectan a esta hora, a través de la señal de aldia.com.es. Como siempre agradecemos a todos nuestros sponsors que hacen posible que Diario al Día pueda seguir emitiendo información de forma gratuita para miles de personas que puedan mantenerse conectados. Gracias a todos nuestros sponsors que confían en Diario al Día. Muchas gracias. Nuestras oficinas en Babahoyo y en Quevedo también disponemos para todos ustedes. Estamos trabajando. Más así ¿Aproximadamente ayudo, sí. cuántos años tiene? No, no, no tengo Bueno, eh, se consultan los nombres. Nosotros ya tenemos los nombres de, en pantalla. En pantalla ponemos los nombres. Se trata de Carlos Reyes Mendoza, de 30 años. En la información oficial que se ha emitido a esta hora a través de la Policía Nacional y Familiares le confirmaron. Carlos Reyes Mendoza, de 30 años, la información que tenemos ahora para todos ustedes a través de la señal de www.aldia.com.es. El nombre, el nombre de la víctima en pantalla, Carlos Reyes Mendoza, de 30 años, 30 años es el nombre de la víctima que en este momento tenemos para todos ustedes a través de la señal de www es la información, amigos, que nos ven. Bueno, esta es la información, amigos. Nos vamos. Eh, ya ha confirmado el nombre. Confirmado el nombre para todos ustedes. Ustedes ya pudieron ver la víctima Reyes Mendoza, el apellido de un joven de 30 años, bueno, un hombre ya de 30 años que fue abatido por desconocido cuando circulaba por la vía Revolución, el desquite Revolución, él huyó de sus verdugos, de sus agresores, pero las balas alcanzaron, las balas lo alcanzaron y cayó en ese rincón que vemos allá. Murió. La víctima, ¿cuántas víctimas ya van en la provincia de los Ríos? En los ríos van 89 y en, en Quevedo 42, solo en Quevedo hay 42, 43 sería la víctima número 43 por hechos violentos al estilo sicariato en la ciudad de Quevedo, cifras que ya superan lo que había ocurrido en el año 2021, 43 la víctima número 43. Nos movemos un poco, nos movemos que van a hacer una... una... La, policía na... la Policía Nacional realiza ahora operativos. Gracias a todos nuestros amigos, esta es parte de la escena que tenemos en este lugar. Amigos internautas, seguidores del día, gracias a quienes nos siguen a través de la señal de www.aldia.com.es en lugar de los hechos, informando todo lo que está sucediendo para todos ustedes de la víctima número 43 por hechos violentos al estilo sicariato que ha ocurrido en la ciudad de Quevedo, en el sector el desquite vía revolución, como ustedes pueden ver aquí está la movilidad un poco la transportación interprovincial nacional que se mueve esto a causa también del cierre de la avenida Walter Andrade entonces el tráfico pesado circula Circula por acá a esta hora del día en la ciudad de Quevedo. Gracias a todos quienes nos siguen, que nos acompañan, a todos nuestros amigos internautas que nos ven. Hay escenas dolorosas, familiares, eh, están acá, la, la madre, abrazos, consolación. Momentos duros acá, amigos que encontramos en la ciudad de Quevedo, producto de los hechos violentos que se han registrado en las últimas jornadas, en los últimos días en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Víctima número 43 y sería la víctima 89 en la provincia de Los Ríos al estilo sicariato, de acuerdo a la información que tenemos para todos ustedes a través de la señal de www.aldia.com.ec. .es. Estas son, son escenas que tenemos desde este lugar donde está la familia que ha identificado también el cuerpo sin vida de un hombre de 30 años de apellido Carlos Reyes Mendoza. Información de última hora nosotros nos vamos, vamos a, a levantar nuestros kioscos de transmisión a esta hora hemos dado la información de primera mano para todos ustedes que se puedan informar, que se puedan ilustrar un poco. Ya ellos vinieron a dar primeros auxilios primera... pero ya la víctima ya estaba. Bueno, eh, también en Diario al Día puedes, eh, puedes publicar extractos judiciales, notificaciones, convocatoria en Diario al Día, en su edición impresa. Circulamos los días lunes, miércoles y viernes. Diario al Día también en su versión impresa puedes generar también tus, o publicar clasificados. Extractos judiciales y notificaciones en nuestra edición impresa. Gracias a todos nuestros amigos que nos ven, que nos siguen. Nos vamos, nos vamos, nos vamos de este lugar. Hemos levantado ya la información completa para todos ustedes, la identificación. Lo vamos a poner nuevamente en pantalla: la identificación de Carlos Reyes Mendoza, de 30 años, la víctima que, que fue identificada por la Policía Nacional y confirmada por los. ...los propios eh, familiares... ...que llegaron hasta eh, la escena Una nueva víctima... ...la víctima... ...43... ...sería... ...Carlos Reyes Mendoza... ...de acuerdo a las estadísticas que tenemos... ...y la víctima número 89... ...en lo que va... ...del de año... ...en la provincia de Los Ríos... ...víctima 89... ...y la víctima número 43... ...solamente en la ciudad de Quevedo... ...por hechos violentos... ...ocurrido pues hoy... En la parroquia Viva el Faro, sector El Desquite, del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, para ubicarnos un poco mejor a la gente que nos ven también, nos siguen de otros lugares. Damos la información completa, precisa, para todos ustedes, como siempre, a través de la señal de www.aldia.com.esl. En pantalla, el nombre de Carlos Reyes, la víctima de Carlos Reyes Mendoza, de 30 años, que fue abatido por desconocido. De acuerdo a la información... Aparentemente la víctima circulaba por este lugar en una motocicleta y habría sido alcanzado por desconocidos. Habría sido alcanzado por desconocidos. En un intento de ponerse a buen recaudo, él corrió hasta este lugar unos 50 metros hacia el fondo y es donde cayó realmente ya producto de, la, de los proyectiles que acabaron. La información preliminar, también la policía reportó de una, las balas, los proyectiles habrían pues eh, ido directamente a su rostro. Esa es la información que tenemos para todos ustedes, amigos, seguidores, amigos internautas, seguidores de al día a esta hora que nos ven. Carlos Reyes Mendoza de 30 años, es la persona fallecida según la información de última hora para todos ustedes que tenemos ...precisamente en estos momentos. Bueno, habríamos tenido más de 2.000 personas conectadas... ...ahora quedan un poco menos de 1.000. Queremos ya suspender esta transmisión. La comunidad, pues la gente que nos sigue... ...la gente que se conecta con nosotros... Está ya conectada, se ha informado y es lo que nosotros también podemos corroborar con todos ustedes en este informe. Carlos Reyes Mendoza, de 30 años, murió abatido por desconocido en el sector, el desquite del Cantón Quevedo. Parroquia Viva el Faro, Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, amigos, seguidores del día. Muchas gracias a quienes se conectan como siempre en nuestra plataforma a través de aldia.com.es. Nosotros nos vamos, nos vamos. Queremos siempre agradecer a todos nuestros sponsors nuevamente. Agradecerle a nuestros sponsors que hacen posible que diario al día pueda llegar con información totalmente gratuita para miles de personas a sus dispositivos móviles. Muchas gracias amigos, seguidores de día que nos ven, que nos siguen a través de la señal de www.aldia.com.es. Esta es un poco la escena, vamos a retirarnos en este lugar, lo que ustedes están observando, no. amigos seguidores. Llega llega el carro de medicina legal para retirar el cuerpo sin vida hasta la morgue o hasta el centro forense, ¿no? ahora con el nombre de centro medicina legal centro forense, donde será la respectiva necropsia. Llega el carro de medicina legal en este momento. Llega el carro de medicina legal, amigos, eh, para llevar el cuerpo sin vida. ¿De quién vida fue? Carlos Reyes Mendoza, de 30 años. Un joven que fue abatido por desconocidos cuando intentaba pasar por este sector de la revolución. Y desconocido acabaron con su vida. jefe de la policía eh, del distrito de Quevedo-Mocache Vamos en breves minutos a tratar de, de pedir información Información oficial acerca de este acontecimiento En la que ya se suman alrededor de 42 muertes violentas Según los cálculos serían 42 muertes violentas Las que eh, se estarían sumando acá en la ciudad de Quevedo En lo que va del 2022 en el distrito, en el circuito de Quevedo se procede a llevar a llevar el, el respectivo la camilla, una camilla con metal y de aluminio, para proceder a retirar el cuerpo sin vida de la escena. ¿Sí? Claro, ya hace como 5 o 6 años. Yo era otro chico. ¿Cuánto más? No, al mayor, ya, hace unos 6 sí, años. ¿Cuántos hace años? Solo 7 años. ¿Y cuántos años tiene el hijo? Como un año. ¿Cuánto se está 30 años. Sí, él es el. Él... Sí. A ver, él tiene unos 30 años. Pero mi hijo mayor Perdón, perdón Pero De unos 20 años el Él sí es menor tiene unos años ¿Y al hijo de quién es tu hermano? El hermano ah, El hermano de, de unos 20 sí. años Hace lo Hace unos 5, En la casa sí yo ahí sí, ahí sí, sí. iba en una moto menciona ¿no? vamos Sí, él, venía de abajo Venía De arriba, sí ya, Él tiene dos hijitos Muerto. No sé cuánto dijo el pollo. Toman por la foto que se me recalentó el teléfono. Ahora cogiendo ¿te como se me recalentó, no quiero tomar Sí es por el calor, por el sol, mi Bueno, amigos, esta es la escena que tenemos en el lugar. Carlos Reyes Mendoza es la víctima de 30 años. Venía en la avenida de la Revolución y sus captores, sus verdugos le dieron alcance, le dispararon en la vía a lo que intentó huir, alcanzó a llegar a ese lugar, a poner a buen recaudo. Sin embargo, los proyectiles ya habían causado heridas profundas dentro de órganos vitales de su humanidad y producto de ello, pues murió casi de forma instantánea, de inmediato. ¿Hijo también tenía? Sí, uno yo no conozco, un hijito. ¿Un hijito? de profesión comerciante el señor Carlos Reyes Mendoza de 30 años, de acuerdo a la información que se tiene hasta ahora Hay varias versiones, en este tema la Policía Nacional tendrá que investigar si se trató de un robo, la motocicleta no aparece en la escena, no aparece en la motocicleta. Trataría de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana. El señor sería de nombres quien en vida se llamó Carlos Jonathan Reyes Mendoza. Vamos a comprobar todavía esa información, todavía no nos hemos entrevistado con los familiares, pero aparentemente sería el ciudadano, repito, Carlos Jonathan Reyes Mendoza. Eh, presenta varios impactos de arma de fuego aparentemente en su espalda. Criminalística le va a realizar un examen en el departamento médico legal aquí de la ciudad de Quevedo para determinar exactamente cuántos disparos tiene, pero aparentemente tiene tres en la espalda y uno en la cabeza. De igual manera, eh, hacerles conocer a la prensa de que esta persona tiene una detención anterior y que además pesaba sobre él una boleta de captura por asesinato emitida por un señor juez de aquí de la ciudad de Quevedo entonces de esa situación está, vuelvo y repito, vamos a corroborar la, la, la identidad de esta persona porque este es un dato preliminar de pronto puede ser que no sea pero de, vamos a corroborar, pero aparentemente se trataría del ciudadano que les mencioné y si es así, esta persona tiene una boleta de captura, repito, por el delito de asesinato, girada en febrero del año 2021 puede ser la de, de, de... Bueno, aparentemente familiares indican que ha salido en horas de la mañana de su casa eh, se desconoce eh, lo, la motivación cuál sería pues ya aparece en esta parte de la ciudad sector de la revolución ciudadana donde nos encontramos en este momento pues en donde la persona eh, aparece ya falleciendo Coronel, los, los, los, los, los habitantes decían que él eh, lo valieron desde el redondel y corrió y, y lo siguieron hasta caer acá es posible, es posible que no haya sido eh, donde le dispararon aquí sino que haya venido corriendo vamos a realizar un barrido para tratar de ubicar las, eh, los testigos balísticos si es que se trataba de un arma de fuego tipo pistola, ¿Pero como ustedes libertad? saben. ¿Una persona vivía por aquí? Eh, no, entiendo que no vivía por acá, entonces vamos a verificar toda esa información. ¿Se puede presumir el robo? Porque era en una motocicleta que... No podría presumir el robo porque, como les digo, las motivaciones nunca se pueden... Podría ser muerte dirigida. Este es el tema de hablar con la prensa sin tener todavía toda la información. Ustedes me preguntan cosas que todavía nosotros no tenemos en claro. Y eso hay que ser claro en la situación. Es una escena que recién empieza, mal podría decir que es del robo, Mal podría decirles que es un sicariato porque no se tiene la motivación. No se puede saber esa situación. Ya cuando se vea la investigación y se vea de qué se trata, yo les estoy dando los datos preliminares del nombre y de que tiene una boleta de captura por asesinato. Entonces no podríamos de, de determinar si es un robo o qué, cuál fue la motivación. ¿Cuántos años aproximadamente tendría? No tengo la información del Gracias. Esa es la Fue muy claro. La información ya oficial, amigos, seguidores del día, esa es la información. ...oficial del señor Carlos Reyes, Carlos Reyes, Carlos Reyes Mendoza, asesinado en este lugar. Un poco de congestión vehicular también se ha presentado en, en, en la vía del desquite... ...hacia la Revolución Ciudadana propiamente por la situación que ha ocurrido de un hecho violento. De, una, de acuerdo a la información del comandante, del coronel, eh, la persona aparentemente fallecida, Carlos Reyes, tendría una boleta de captura por asesinato, de acuerdo a la información, en el año 2021. Esta es la información, amigos, toda la información actualizada. Regístrela, encuéntrela siempre en www.aldia.com.es. Agradecemos también siempre a todos nuestros sponsors que hacen posible que Diario al Día pueda emitir información de primera mano, gratuita, a las manos de todos ustedes, a nuestros sponsors que hacen posible que Diario al Día pueda tener información, aportar con información gratuita ...a miles de personas a través de sus diferentes plataformas... ...como en este caso es www.aldia.com.es... ...como siempre llevamos la información en vivo para todos ustedes... ...a través de nuestra señal. Recordemos, recordándoles siempre que Diario al Día... ...Diario al Día circula tres veces a la semana en su versión impresa... ...donde pueden publicar extractos judiciales, notificaciones, convocatorias... ...clasificado en su versión impresa con Circulación Provincial también en Babaoyo. Gracias a todos nuestros amigos, a nuestros sponsors que hacen posible que Diario Al Día pueda levantar esta información de este lugar. ¿Alguien, alguien pues contribuye siempre a través de nuestros sponsors, nuestros patrocinadores. Amigos, nos vamos. Muchas gracias por estar conectado en nuestra plataforma a esta hora. Recuerden Registrar toda la información la puede encontrar en www.aldia.com.es.